en San Luis Potosí, el juzgado primero de distrito determinó que es evidente la existencia de conflicto de interés por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, hecho que fue denunciado por la propia titular de la unidad especializada multidisciplinaria e itinerante en materia de género, a cargo de la investigación del caso, quien manifestó ante el órgano judicial que el actual vicefiscal jurídico y encargado del despacho de la Fiscalía... José Luis Ruiz Contreras es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer juez que llevó el caso de Carla Pontigo y quien calificó el feminicidio como homicidio culposo, es decir, no intencional, sino por accidente. Además de que el propio José Luis Ruiz Contreras fue secretario particular del entonces Procurador General de Justicia de la entidad cuando sucedieron los hechos. Dada la relevancia del asunto, su impacto social y la petición expresa al respecto efectuada por la parte quejosa en su calidad de víctima indirecta, así como vistas las manifestaciones de la fiscal encargada de la investigación del caso, la investigación e integración de la averiguación previa se encuentran en una situación que impide estructuralmente la eficacia de la investigación por falta formal de independencia e imparcialidad debido a un conflicto de intereses, se concluye que lo procedente es otorgar la intervención legal de la Fiscalía General de la República. Es lo que dice este juzgado en un acuerdo que se dio el pasado 19 de octubre de 2021 y pues ante ello el juzgado instó a que la Fiscalía General ejerza la Facultad de Atracción de la Investigación de la Muerte de Carla del Carmen Pontigo Lucioto conforme a los lineamientos emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo de revisión correspondiente, estimando que se justifica la intervención de la Fiscalía por ser integrante del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así que, tanto la Fundación para la Justicia como Amnistía Internacional, están haciendo este llamado a la Fiscalía General de la República, al doctor Alejandro Gertz Manero y a, la, y a Leticia Catalina Soto Acosta, que es la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a que cumplan la resolución del Juzgado Primero de Distrito sobre el caso de Carla del Carmen Pontigo Lucioto. Hablaremos de este tema esta mañana con su mamá. Le aprecio muchísimo a Esperanza, que a lo largo de todo estos, este tiempo, de todos estos años, ha dado una batalla muy fuerte pues eh, para encontrar justicia por la muerte de su hija, Carla. Esperanza, Lucioto gracias por estar aquí en el programa. Bienvenida y buenos días. Hola, bueno, buenos días a todos. Gracias, Carmen, por recibirme y dar este, pues esto. Mira, el caso de mi hija ocurrió el día 29 de octubre. Del 2012. A la fecha, pues nosotros hemos estado, es una lucha que ha sido, pues ahora sí que tras tropiezo, tras tropiezo como siempre lo hemos tenido. En el primer momento en que pasaron los hechos, a mí me dijeron que Carla había tenido un accidente. Cuando yo veo a Carla, te puedo decir que Carla tenía un golpe en la cabeza, un ojo casi salido, un labio casi arrancado.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 en lo absoluto, pues, para mí nunca fue eso. Desde ese momento, cuando ella fallece, hace cuenta que para mí fue una lucha aquí en el estado de San Luis Potosí y sigo luchando porque no quieren reconocer y hacer lo que es su chamba. Aquí te puedo yo explicar que desde el primer momento yo quería entrar y ver la carpeta de investigación y no me dejaban tuve que meter un amparo para poder yo ver la carpeta de investigación y así se fueron sumando y sumando y sumando cosas para poder yo tener acceso la recriminación que me hicieron las malas me cerraban puertas me encerraron a mí me encerraron cuando yo soy su mamá yo no le hice lo que lo que le hicieron y a mí fue la que me encerraron Cómo digo, que te encerraron por... esperanza, perdón. ¿Qué? Encerraron, ¿de qué manera y en dónde? Me encerraron dentro de la procuraduría porque yo me, yo, yo, yo accedo allí para ver qué era lo que había pasado, qué era lo que, qué, qué, qué era lo que le habían pasado a mi hija. Entonces yo llego a la procuraduría porque en el entonces era procuraduría, no era fiscalía, era procuraduría y la, el ministerio público de ahí me dijo, venga para acá, a ver, métase a este, aquí y aquí no va a hablar con nadie, absolutamente, eso fue desde las 9 de la mañana, era las 5 de la tarde y a mí me tenían enterrada, ni nada, ni me hablaban, ni decían nada, que necesita? Irme a mi casa, no me dejaban salir, yo sí les dije, yo no la hice daño a mi hija, yo quiero y vengo a saber qué le hicieron a mi hija, de ahí han transcurrido como les he dicho amparos tras amparos gracias a, a llegar yo a la fundación y a mi internacional que me han estado apoyando hemos hecho que esto sea visible porque el estado de Salis no me quiere hacer justicia llegamos y ganamos una ahora sí que es el segundo caso que sale de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos una sentencia muy bonita, muy favorable. Yo tenía la esperanza de, de que esa sentencia es, ahora sí, que la luz que yo buscaba para que se haga justicia a mi hija. Pero veo que aquí en el Estado de San Luis Potosí no lo ven de esa manera, no lo quieren hacer. Como yo les digo, a nivel nacional, a nivel internacional, los ojos están puestos aquí en el Estado de San Luis. Pero no, es como si, hay una sentencia, como si fuera cualquier cosa. Eso, como madres no nada más de caso de Carla, sino para las madres que han pasado por este camino, está, se desaniman, se dice esto no puede ser, es una lucha, es una gran lucha que hemos hecho para que no nos tomen en cuenta ahora hay eh, pues esta muy importante resolución judicial de la que hemos hablado y por eso se está haciendo este llamado a la fiscalía general de la república pues para que atraiga para que haga la investigación la fiscalía estamos hablando de que se está determinando por parte de este juez eh, conflicto de interés que aquí hay un problema de esta naturaleza que involucra a instancias de la fiscalía misma que involucra al vice, al vicefiscal jurídico y encargado del despacho de la fiscalía José Luis Ruiz Contreras, eh, quien es hermano de Julián Ruiz, eh, el primer juez que llevó el caso de Carla Pontigo y quien calificó el feminicidio como homicidio culposo, lograron ustedes que se resolviera que aquí hay un conflicto de interés que impide, y eso dice la resolución, que impide estructuralmente estructuralmente la eficacia de la investigación por falta formal de independencia e imparcialidad debido a un conflicto de intereses. Así que se concluye que lo procedente es otorgar la intervención legal de la Fiscalía General de la República. ¿Han tenido contacto ya con la Fiscalía? ¿Tienen alguna noción de si la Fiscalía va a, a tomar este caso de tu hija? que sí. Ahora sí que gracias por... este Mira, este es verdad en el tiempo que pasó en el 2012, el actual fiscal era el secretario particular del procurador y su hermano, el juez, fue el que él determinó el homicidio por culpa. Entonces, este, a mí lo que me han anunciado la fiscal especializada, que desgraciadamente ella ha hecho hasta lo humanamente posible, porque la fiscalía no le ha dado porque ponen una fiscalía porque la corte así lo determina, pero no le dan los suficientes insumos, tanto materiales, humanos, como ella debería de serlo. Entonces, ella, desde el momento en que llega el señor, y, y dentro, a ella misma fue lo que me dijo, que lo iba a matar al juzgado primero, y gracias a, a la juez, que en los argumentos que le da la fiscal, pues le da eso, eh, hemos tenido un contacto con la doctora Soto. Le ella... Leticia Catalina Soto, ¿Sí? la fiscal de Febintra. Sí, la FMT. Ella nos dijo que cuando llegara eh, este, ya a sus manos, ella nos nos, nos va a ofrecer de, de platicar y sentarnos con ella, atendernos. Yo aquí, gracias a, a tu espacio, yo le pediría a, al, al doctor, al maestro, que es manero, que lo atraiga. Sería un precedente. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, a la mujer no nos hacen caso. Esto sería, es un caso emblemático, es el segundo caso que sale de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y para nosotros sería muy, muy, muy bueno... Para que las fiscalías a nivel, ahora sí que nacionales, que vean que se puede sancionar y que nosotros podemos que nos hagan caso, que tengamos esa, y si ya tenía una lucecita dentro de la Suprema Corte de Justicia, que nos dé esa gran luz para sacar el caso. Ahora sí que para que vean que sí se puede, que podemos que las mujeres vamos a tener justicia. No nada más por el caso de Carla, sino para cada una. Porque la violencia para para todas ha sido que los índices de, de feminicidios cada día en, en todo el país han estado subiendo, subiendo. Y que haya, ahora sí que, que si él nos hiciera ese gran favor, que se vea visibilizado y que sí se puede pues, a, a, a acudir a la justicia, sería ahora sí que no sabríamos nosotros cómo pagarle eso. Pues estaremos al pendiente de la respuesta del doctor Gertz Manero y de la Fiscalía, eh, y de la Fiscalía Especializada eh, en este tema, y te apreciamos mucho, Esperanza, que estés aquí para contarnos bueno, lo es, que ha sucedido allá. Yo te quería comentar, por ejemplo, yo he tenido amenazas, he estado aquí, y ni siquiera yo, soy, yo estoy integrada al mecanismo de protección, y no ni el Estado me quiere cumplir con las medidas de protección. Caray, Esperanza, pues seguiremos hablando, se nos acabó el tiempo, pero te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos siempre que estés aquí. Muchísimas gracias, Carmen, te lo agradezco infinitamente y a toda la audiencia que nos escucha y que nos apoye, que vean que de verdad el caso está, pues como se los puedo reiterar, más y es por Carla y por todas y que no pasen ni una más absolutamente de acuerdo, seguridad. que no pasen nunca más y por lo pronto a la memoria de tu hija Carla, un fuerte abrazo, esperanza hasta la próxima, gracias buenos días. buenos días, buenos días, nos vamos con